...esta es la imagen que ha dejado el incendio de Las Peñuelas... ...en uno de los enclaves... ...de mayor valor ambiental de Doñana... ...el entorno de Cuesta Manelli... ...y el acantilado del Las Perillo. ...un paisaje desolador... ...dominado por las cenizas de un desastre... ...que fue imposible de evitar... ...debido a las particulares condiciones meteorológicas... ...que propiciaron la extensión de las llamas... ...el devastador incendio desatado en junio de 2017... Acabó afectando a más de 10.000 hectáreas. Este espacio es ahora un lugar de trabajo prioritario para las actuaciones de recuperación ambiental que llevan a cabo los profesionales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. El objetivo: devolver la naturaleza a su estado originario. Vamos a recuperar. ...muchas de las comunidades naturales de la zona... ...que son muy valiosas porque están adaptadas a esta zona... ...que es una zona muy, muy, muy particular... ...por eso Doñana es un sitio único ¿no? en el mundo". La restauración también va a llevarse a cabo... ...pensando en evitar... ...que el futuro vuelva a jugar una mala pasada en Doñana. Eh, también vamos a meter elementos... ...que eh, dificulten, que... ...fenómenos como el que se han producido en este incendio... ...se vuelvan a repetir... ...pues cortando la continuidad de la masa... Eh, ...enriqueciéndola con otras especies que... Eh, ...propagan peor el, el, el fuego... ...no lo propagan también como el pino... ...aunque el paisaje será parecido al que había... Eh, ...será, esperamos, un paisaje que sea... ...pues más rico ambientalmente... ...y que esté mejor preparado... ...para lo que pueda suceder en el futuro. Doñana es más... Junta de Andalucía.